la regla de Kramer o método hace referencia al uso de determinantes para resolver ecuaciones de 2x2 y de 3x3 a través de matrices de números entonces tenemos lo siguiente esta es una matriz de números los cuales tenemos columnas y sus correspondientes filas Uno, el primer número corresponde a la fila y este corresponde a la columna entonces es una organización en el cual se distribuyen los números que corresponden a los coeficientes que tengan las variables en ecuaciones ya sea de 2x2 o de 3x3 vamos a mirar los pasos para resolver este método pasos para el método de Kramer para 3x3 primero, hallar el determinante delta D teniendo en cuenta los coeficientes de X, Y y Z entonces, primeramente calcular este delta D. ¿Sí? Ahora, paso número 2. Encontrar el valor del delta X con los coeficientes Y y Z y el término independiente. Paso número 3. Encontrar el valor del delta Y con los coeficientes X, Y, Z, X y Z y el término independiente. Paso número 4 encontrar el valor del delta Z con los coeficientes X y Y y el término independiente. Y ya encontrados encontrado los valores de delta X, delta Y y delta Z y el delta de primeramente. Se dividen por este y se encuentran los valores de X, Y y Z que satisfacen las ecuaciones de 3x3. Vamos a mirar un ejemplo de aplicación aplicando la regla de Cramer ejemplo tenemos estas tres ecuaciones miremos ecuación número 1, ecuación número 2 y ecuación 3 y están cada una con sus variables X, Y y Z entonces como primera medida tenemos que reconocer los coeficientes que tienen y que estén organizadas en orden primero X, Y, Z y por último el término independiente vamos a calcular primeramente el delta D para allá el delta D nos interesan los siguientes coeficientes los coeficientes de x los coeficientes de y y los coeficientes de z entonces vamos a organizarlos en una matriz entonces serían 2, 4, 3 4, 5 y 1 y 6, 6 y menos 2 ahora una de las reglas es que se puede partir ya sea de forma vertical o de forma horizontal lo vamos a trabajar de forma horizontal entonces ¿qué se hace se repiten de nuevo estas dos columnas entonces volvemos y las copiamos se repiten estas dos y vamos a diferenciar todo lo que esté de este lado van a ser diagonales principales las que estén en sentido contrario van a ser diagonales secundarias. entonces vamos a mirar las diagonales principales serían esta sería una esta otra y esta otra es recomendable trabajar con lapiceros de colores para no confundirlas con las secundarias las secundarias serían lo contrario esta esta y esta otra miremos que hay valores que no se tocan pero no es importante eso ni el 4 ni el 5 se tocan pero me interesa solamente las líneas que toman esos números nada más entonces vamos a efectuar lo siguiente esto me va a indicar que va a haber una multiplicación en cada una de estas diagonales. De igual forma tanto en las secundarias como en las principales. Entonces, delta D va a ser lo siguiente. Empezamos efectuando esta multiplicación. 2 por 5, 10, menos 2 daría menos 20. Ahora, 4 por 6, 24 y 24 por 3 nos da 72 positivo porque todos son positivos 6 por 4, 24 por 1 da 24 ahora para la matriz secundaria voy a hacer una, un caso particular siempre se debe poner el signo menos y efectuar la multiplicación 3 por 5, 15 por 6, 90 como es positivo queda con signo positivo 6 por 2, 12 por 1, 12 quedando positivo menos por más menos 2 por 4 8 y 8 por 4 nos da 32 pero como es negativo queda con signo negativo vamos a efectuar la operación que está en este paréntesis y de igual manera en este quedándonos delta de para este lado da 76 menos lo que me da esta operación queda 70 menos por más daría menos 76 menos 70 nos daría el valor de 6 este sería el valor del delta d, ya calculamos el valor de delta d, nos falta delta x, delta y y delta z nos vamos ahora con el delta x, no olvidemos este valor que después lo vamos a usar entonces volvemos otra vez de nuevo, tomamos las tres ecuaciones pero ahora como vamos a trabajar con x, nos olvidamos de los coeficientes de x y tomamos los de Y y Z, entonces serían estos valores. Y donde vaya a estar X, vamos a trabajar con los términos independientes. Que en este caso serían 12, perdón, 18, 24 y 4. Abrimos la matriz. Y ahora entonces miremos, los primeros términos son estos, 18, 24 y 4, mirenlos acá porque aquí corresponde a la X Y y por último Z y volvemos a aplicar lo mismo replicamos estas dos columnas quedando de esta manera y ponemos las diagonales principales y las diagonales secundarias efectuamos entonces la multiplicación entonces vamos a mirando multiplicamos estos números 18, 5 y menos 2 quedando menos 180 4, 6 y 4, positivo 96 6, 24 y 1 144 menos, no olvidemos multiplicamos esto 4 por 5 por 6 da 120 1 por 6 y 18 da 108 más 108 24 por 4 y menos 2 nos daría menos 192 efectuamos la operación de este paréntesis y de igual forma para este, nos va quedando que esto vale 60 menos esta operación nos da 36 menos por más menos y 60 menos 36 da 24 quiere decir que el delta x vale 24 ya tenemos delta d delta x, nos falta calcular delta y y delta z, es el muy cuidadoso cada vez que vamos trabajando con los coeficientes y las operaciones entre ellos ahora entonces miremos cómo sería delta y tenemos de nuevo las tres ecuaciones pero ahora me voy a concentrar en estas columnas x y z entonces miremos y donde está y voy a trabajar con los términos independientes entonces qué nos estaría quedando 2 4 y 3 y donde está Y pongo los términos independientes 6, 6 y menos 2 replico estas dos columnas ahora diagonales principales y diagonales secundarias efectuamos la operación de las multiplicaciones tanto para las principales como las secundarias entonces efectuamos eso nos quedaría menos 96 para la primera para la segunda daría 324 y para la tercera da 96 menos efectuamos la operación para esta da 432 para la siguiente 48 y por último para esta ahora efectuamos las sumas y restas en los paréntesis delta va a ser igual para el primer caso 324 de esta operación menos de esta operación que da 336 menos por más da menos como el mayor es negativo, esto voy a dar con signo negativo y esto nos daría menos 12. O sea que delta y vale menos 12. Ya tenemos delta d, delta x y delta y. Solamente nos falta calcular delta z. Vamos entonces a calcularlo. Tengo de nuevo las tres ecuaciones, pero en este caso me voy a concentrar con los coeficientes de x y y y donde esté Z voy a trabajar con el término independiente entonces volvemos planteamos la matriz ponemos los coeficientes miremos 2 4 y 3 4 5 y 1 y ponemos los términos independientes que se corresponderían al Z replico estas dos columnas y volvemos a plantear las diagonales principales y las diagonales secundarias efectuamos la operación para las principales en paréntesis entonces para la primer diagonal la segunda la tercera menos lo mismo hacemos para las secundarias esta la siguiente y por último esta ahora resolvemos esta operación y de igual forma la de este lado quedándonos delta z igual a 400 menos la operación de este lado nos da 382 restamos 400 menos 382 esto nos da 18 es decir que el delta z vale 18 ya calculamos todos los deltas, delta d, delta x, delta y y delta z ahora vamos a encontrar los valores de x, y y z que son los que nos interesan encontrar de estas tres ecuaciones, entonces vamos a plantear las siguientes ecuaciones pequeñas para X, delta X sobre delta D para Y, delta Y sobre delta D y para Z, delta Z sobre delta D ¿Qué hacemos? reemplazamos los valores que encontramos para el primer caso con X nos quedaría 24 dividido 6 eso nos daría el valor de 4 ahora miremos para Y sería menos 12 Delta Y dividido 6 Menos por más da menos Y 12 dividido 6 da menos 2 Ya tenemos el valor de Y Nos faltaría Z Z sería Delta Z sobre Delta D 18 dividido 6 da 3 Quiere decir que X vale 4 Y vale menos 2 Y Z vale 3 Y estas serían las respuestas del ejercicio X4 y menos 2 y z igual a 3 de esta manera concluimos con el método de Kramer aplicado a ecuaciones de 3 por 3 si te gustó mi video te pido por favor que me apoyes con un me gusta y de igual forma lo compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de él de igual forma si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de ellos también te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas y los enlaces los puedes ver en la parte baja del video. te agradezco mucho tu atención y espera pronto un nuevo video.